Unidad 1. Segunda parte. Constitución legal. Trámites para dar de alta una asociación civil. En esta unidad veremos paso por paso cómo constituir una asociación civil bajo el marco legal de México. Hay pasos que puedes hacer simultáneamente para ahorrar tiempo. Recuerda que una OSC no se constituye de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, esfuerzo y recursos para lograrlo, pero vale muchísimo la pena.